Ah, saludos, Salud, saludos a mis amigos de Colombia, en Bogotá, ahora en Medellín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy Miles, Miles, cantante de Outer National en Nueva York, what's up? Muy contento ahora, primera vez afuera de Estados Unidos. I'm a and hello to Medellín, Ciudad Rockera.